Estamos en la biblioteca del barrio Puerto eh, con Estela Borelli, y nos va a contar un poquito de las actividades de, que están realizando en estos momentos. Hola, buenos días. Eh, sí, nosotros estamos acá en el barrio Puerto, es la biblioteca popular Sarmiento, en la calle 55, casi 18, pegadito al centro de salud. Y estamos con muchas actividades. En principio, lo que este, nos, nos interesa. Eh, primordialmente es poder generar una campaña de socios que permita que se conozca nuestro proyecto y que la gente se pueda apropiar de todo lo que estamos haciendo desde acá desde la circulación de libros festivales artísticos murga y bueno y lo más interesante es este haber podido conformar una cooperativa de de construcción, una cooperativa de construcción en seco con jóvenes que se capacitaron, así que estamos con muchos este, frentes de intervención, pero hoy por hoy nos interesa que la gente pueda acercarse para conocerla y el mejor aporte, además de su presencia, es poder también este, colaborar con una cuota. Otro de los asociados y que lleva adelante la, la comisión del Barrio Puerto se va a presentar y nos va a contar... Precisamente las actividades que se están realizando los días viernes. Eh, sí, los, todos los viernes tenemos los bolsones de frescura natural, eh, que es un, un emprendimiento que tenemos junto con el INTA, los productores locales y que participa el municipio, Senasa y nosotros somos los eh, que vendemos las verduras. Es un proyecto muy interesante que ya lleva varios años y que se va afianzando y con el cual tenemos a futuro la idea de ir elaborando y procesando las verduras en otro emprendimiento que estamos encarando. Los bolsones de verdura que son accesibles a todo público ¿A qué precios se están comercializando? Eh, los bolsones se comercializan a 250 pesos y se reservan tiene? de martes a jueves y se entregan los viernes a partir de las 10 de la mañana. Y en este momento está saliendo con unas 18 verduras diferentes. Ajá. Es muy interesante y en un muy buen precio. Y a su vez todo esto está cortado anoche, que así que es fresquísimo. Claro. Estela, contanos este, nuevamente acerca de la campaña de socios, que, cómo puede hacer la, la gente para acercarse. En principio, la gente se puede acercar a nuestra sede. Martes y miércoles son los este, los días de una a 5 que podemos recibir eh, a quien le pueda interesar asociarse. Eh, puede hacer también a través de nuestro teléfono fijo, 42 44 16, a través del celular de 15 65 16 73, eh, que es mi celular, eh, queriendo vincularse con nuestro proyecto. Facebook. Facebook, Biblioteca Barrio Puerto, así se llama nuestro Facebook, también es otro medio este, de, de, para poder acercarse. Así que empezamos, ayer tuvimos la reunión con, con, con la cobradora, que para nosotros ha sido muy importante encontrar a alguien que pueda sumarse sí. a esto. Así que en junio comenzamos este, a recorrer las, los distintos domicilios de la gente que ya se adhirió al proyecto con, la con haciendo sus socios. Y además queríamos eh, también hacer conocer que estuvimos en, en la Expo eh, presentando a la cooperativa de construcción en seco, que fueron los chicos que se capacitaron haciendo el edificio de la biblioteca y ahora conformamos una cooperativa y por dos años la biblioteca los eh, acompaña en este proceso y después ya continuarán solos con su empresa. Ajá. Bien, muchas gracias, a disposición como siempre.